Bienvenidas a un videito más aquí en nuestro canal Makeups and Slemore El día de hoy chicas les tengo un videito de uh, los productos terminados de. Y pues el día de hoy les tengo bastantes productos que he terminado Y que en realidad chicas he visto maravillosos res resultados Tanto en mi piel, en mis uñas, en mi cabello, en todo todo todo lo que he probado Y para lo que lo he utilizado eh, y pues si te interesa, si tienes tus uñas quebradizas, si tienes tu cabello bastante eh, cortito y no te crece o bastante quebradizo, se te cae bastante cabello, quédate a ver el videito y no te vayas y para comenzar el día de hoy chicas voy a comenzar con un producto que ustedes ya saben que es reliquia en mi, en mi tocador de productos para el cuidado de mi cabello voy a comenzar con este productito que es una crema de colágeno bastante, bastante buena, es una crema para peinar, créanme que yo chicas tenía el cabello súper rebelde, súper encrespado, se me abría bastante las puntas, muchísimo suela, eh, bueno, era un caos mi cabello, por tanto proceso que le hice anteriormente, de coloraciones. cambios de color cada mes, cada que se me daba la gana, entonces mi cabello estaba bastante mal, maltratado y aparte maltratado desnutrido, entonces esta crema me ha aportado bastante nutrición a mi cabello y vean, me ha ayudado bastante el día de hoy. Decidí no estilizarlo para poderles mostrar a ustedes los resultados que he tenido en mi cabello. Esta crema también, obvio, eh, he tomado otras cosas que me han ayudado bastante también en eso de, de nutrir mi cabello, nutrir mi piel y todo eso. Pero esta crema me ha ayudado bastante, chicas, en lo de pues hidratarlo y que mi cabello no esté tan rebelde, que se sienta súper sedosito y se vea súper sedosito y ha ayudado bastante a que mi cabello cuando lo estilizo también pues se vea súper sedosito y súper bonito. Me encanta mi cabello, chicas. Yo antes planchaba mi cabello y no me duraba ni una hora cuando ya traía así el cabello que parecía que ni lo había estilizado. Y en verdad que me ha ayudado bastante a nutrirlo. Y a que mi estilizado pues dure mejor y tengo un mejor acabado. Ustedes lo pueden comprobar tanto en los videos que he subido como en mi Instagram. Pues tengo fotos con mi cabello estilizado. Y también les dejé un video anterior donde les dejé eh, como la reseña de cuando tenía mi cabello más corto y más maltratado a cuando ya empecé a ver resultados así que chequen en los videos anteriores y este es el primer productito el segundo producto que he estado utilizando me ha encantado y ya he terminado una botella y esta es la segunda es este shampoo y este acondicionador me ha encantado y también he visto que le ha favorecido bastante a mi cabello es este de que contiene bionit y colágeno también y es de la marca Potts, creo que se pronuncia algo así, pero es esta marquita. Eh, me ha encantado, chicas, porque también sé que esto ha favorecido bastante a esa mejora que ha tenido mi cabello. He notado que mi cabello no se cae igual, mi cabello ha crecido bastante y bastante rápido. Y pues nada que ver con el cabello que tenía anteriormente, que no lo podía dejar así sin estilizar, porque mi cabello así sin estilizar, así pusiera crema pusiera silca, pusiera algún serum o cualquier cosa, mi cabello se veía así ¿no? súper mega esponjado y me ha encantado uso lo que es el champú y el acondicionador el acondicionador siempre les he dicho que solo lo utilizo de aquí Hacia abajo. Jamás lo utilizo en el cuero cabelludo. Porque eso tiende a hacer que el cuero cabelludo. Pues eh, como que. Produzca más grasa. Y el cabello pues se caiga bastante más. A lo que naturalmente se tiene que caer. He notado que me han favorecido. Bastante estos productos. Porque yo en embarazo del enano. Cuando empecé a lactar Y mi posparto. Aquí se me hicieron unas mega entradas. Chicas. Vean. He buscado fotos pero no tengo fotos de eso pero en, en esta parte de aquí yo tenía unas mega entradas cuando el enano que siempre tenía que andar pinada así del, del ladito porque no podía uh, taparlo de otra manera y pues ahorita vean puedo ponerme relambido y vean no se me ha hecho aparte tengo bastante cabellito chiquito y de igual manera, en lo que es la parte de acá de la nuca, tengo bastante cabello chiquito. Me ha ayudado bastante este shampoo, sinceramente. Porque como les digo, en mi experiencia del embarazo y el posparto del enano, pues sí se me cayó muchísimo el cabello. Yo me desesperaba porque pues a quien no le da pena tener estas entradas aquí sin cabello, pelonas. Y pues me daba cosas, chicas. No había que hacer, utilizaba mis remedios, que el... De las hojas de huella cocidas, cáscaras de papa hervidas y me las pusiera después de que me bañara. Bueno, champús y todo eso para la caída del cabello. Y en realidad, chicas, no noté ninguna diferencia. Mis entradas aún estaban, ya no tan pronunciadas, pero aún estaban cuando empecé a utilizar este producto. Entonces mi miedo era, chicas, con el bizcochito, pues que me fuera a pasar lo mismo. Que, pues ya se habían tapado un poco, no, no 100%, pero estaba todavía eh, pues allí varios espaciositos que se veía blanco. Y yo decía, no hombre, pues ahora con el posparto me no va a pasar lo mismo, se me van a hacer otra vez las entradonas y ahora sí quien quita a lo mejor y ni se me, me acomode. Quien quite ahora sí si que pelona de esas partes, pero no, chicas, hasta ahorita me ha caído bastante cabello, siempre se me ha caído. Pero pues siento que se cae lo naturalmente ya. Porque como les digo, no se me hicieron esas entradas. El gordito ya tiene seis meses. Entonces pues yo siento que eso ya se es indicio y es que no se van a hacer. Y me encantó entonces este champú. Yo ya llevaba medio año utilizándolo antes de salir embarazada. Y me ha encantado, chicas. Vean. Me ha encantado. Utilizaba anteriormente otro que también ya les había mostrado. Ese también me gustó bastante, pero ya no lo encontré. Se me hizo bien difícil ya encontrarlo. Entonces, ni en Amazon, que es donde puedas conseguir las cosas que, pues, a lo mejor en las tiendas ya no haya no lo encontré. Entonces, pues, tenía que optar por otra cosa. Chequé los ingredientes y, pues, este era el que se comparaba más al que tenía anteriormente. Entonces, pues, me ha gustado bastante. Eh... Y es una versión más económica porque el que yo compraba era muchísimo más caro que este. Lo compraba en Sally y pues estaba bastante más caro. Y como les digo, ya no lo encontré en Sally ni en, en Rose también a no veces había en Marshall. Y ya no encontré en ninguno de esos lados. Busqué en Amazon, nada tampoco. Así que pues... Eh, opté por este que es más económico y me sirve bastante bien también, pues de ahí chicas lo siguientes son estas vitaminas que consigo en, igual en Walgreens, Walmart, Target um, creo que también CVS las tienen, están en presentación de gomita y en presentación de cápsula, yo las consigo en cápsula porque sinceramente las gomitas a mí no me gustan para nada y son para vitaminas para el cabello y para las uñas, bastante buenas, son para la piel, el cabello y las uñas, y son vitaminas que te ayudan a nutrir y favorecer el aspecto de tu piel, de tu cabello y de tus uñas, entonces traen, contienen todo lo que es colágeno, vitamina B, Bollotín, bueno, todo lo que el cuerpo necesita para nosotras las mamis, para nosotras las mujeres, para Todas las mujeres que pues necesitamos, ya después de nuestros 25 años, darle una nutrición extra a nuestro cuerpo. Y me han ayudado también bastante, chicas. Esta sí ya tengo tres años tomándolas, pero les voy a ser bien sincera. Estas vitaminas yo empecé a tomarlas, que fue como en el 2018. Y no vi resultados que ustedes digan, ay, a las tres semanas, al mes, al año, al mes. Y no vi resultados que ustedes digan al mes, a las tres semanas, no. Vi resultados ya como a los ocho meses de que empecé a tomarlas, pero no dejé de tomarlas. Igual contenían vitamina B y hierro, todo eso que yo necesito de todas maneras. Entonces yo decía, pues igual si no se me va a ver en mi pelo o eso, pues al menos contribuye a mi salud. Entonces yo seguí tomándolas, una vitamina todos los días, una vitamina todos los días, y empecé a notarlo, chicas, al año de que me las empecé a tomar. Empecé a notar mis uñas que crecían como locas. Dos, tres días de que las cortaba y ya estaban otra vez largas. Mi cabello también empezó, empecé a notar que lo despuntaba. Y al ratito yo otra vez traía la puntita pues abierta, pero se notaba el largo. No era que lo despuntaba y quedaba otra vez donde mismo, lo despuntaba y quedaba otra vez donde mismo. No, empecé a notar que empezó a crecer. Y empecé a notar también en mi piel, chicas. Tengo mi problema de acné pero anteriormente tenía mi piel súper opaca. Yo me maquillaba y jamás podía crear un efecto así, chicas. Aquí pueden ver. Se ve la espinilla, se ve el brote, pero mi piel se ve rozagante. Yo podía proponer el serum más caro y más bueno que pudieran recomendarme. El primer más bueno, más caro que pudiera recomendarme. El mejor maquillaje. Utilizaba maquillaje Clinique porque yo sentía que mi piel pues era alérgica a tus maquillajes. Sentía que era el mejor maquillaje, X cosa. Eh, utilizaba maquillaje caro Porque Clinique es un maquillaje caro Y pues De igual, de igual manera No lograba un resultado que yo me sintiera Como que yo me viera bien Porque no tenía mi piel nutrida Porque como les digo Lo tópico solo te va a hacer Un pequeño efecto, el maquillaje Solo te va a tapar un rato pero si tú le das esa nutrición, esa vitamina que tu cuerpo ya está necesitando extra, pues obvio, chicas, vas a notarlo por fuera. Es como tu casa, que si hay, por decir, una grieta en la barda y solo la tapas con pintura, pues se va a ver ahí esa grieta. No se va a ver estético, no se va a ver bonito. En cambio, si tú vas, quitas ese pedazo de moldura, no sé, lo que está dañado, lo tratas desde dentro, pones el pedazo de guarda que necesita, X cosa, es, pues ya, cuando lo pintas se va a ver bonito, se va a ver estético, porque lo arreglaste desde el, la raíz, desde lo profundo del problema. Es igual con nuestro cuerpo. Así que yo les mega recomiendo, este guardia, no se en paz, les mega recomiendo estas vitaminas, porque en verdad, chicas, yo ya les digo, tengo tres años tomándolas, cuando me embaracé, pregunté a mi doctora que sí, tenía que dejarlas de tomar. Me dijo que no había ningún problema. Yo las seguí tomando, pero igual, pregunto a tu doctora, ¿cómo? No porque Andy Bai te diga, mi cuerpo es uno, tu cuerpo es otro, todos los cuerpos son diferentes. A mí no me afectó, yo pude seguir tomando mis vitaminas, aparte de mis vitaminas prenatales. Pero pues, como te digo, tú chécalo con tu doctor, cualquier cosa. Que veas en YouTube, que veas en Facebook, que veas donde veas que oh esto es bueno para esto. Sí, es bueno para mi cuerpo. Pero tú tienes un cuerpo diferente al mío. Un metabolismo diferente al mío. Entonces, una reacción alérgica diferente a las mías. Entonces, chicas, siempre que van a probar un producto nuevo. Eh, tópico, pues no es tanto. Puedes hacer la prueba y eso. Pero tomado, chicas. Yo sí les recomiendo que vayan y chequen con su doctor. Si ¿sí? no hay ningún problema que ustedes lo traten, lo prueben. Así que, yo se las recomiendo. Pero... Les doy también ese ticino. Y pues de ahí pasamos a otro tratamiento que me encantó y me favoreció bastante en el posparto para mi piel, que es para las ojeras. Es esta cremita de Medic Cosmetics. Vean. Esta es la marca. Enfócate, cámara. Igual les voy a dejar el link aquí abajito. Esta cremita, chicas, yo la utilizo día y noche. Día y noche. Al principio de mi video de maquillaje que hice para este video Que es el que les voy a subir antes de este eh, Pudieron ver que mis ojeras están no tan marcadas Están oscuritas, un poco o alrededor de mi hijo Chicas, contemos que cuando estaba en los últimos uh, dos meses En el último trimestre prácticamente del embarazo del bizcochito No dormía, chicas No dormía por las agruras Porque la panza ya no me acomodaba era de que dormía una hora, máximo hora y media corrida. Igual nació él. Seguí con la misma rutina. Durmiendo una hora, hora y media corridas y máximo cuatro horas al día. Entonces era para que mis ojeras estuvieran tipo de mapache, todo negro alrededor. Porque pues el la ritmo de rutina que llevo de sueño. Porque mi rutina de sueño, chicas, pues es, ha sido bastante variable desde mi tercer trimestre de embarazo hasta el día de hoy. Como les digo... Eh, que son como 5 meses atrás yo dormí máximo 4 horas y mis ojeras no están tan marcadas las puedo tapar con la simple base que es lo que traigo, no traigo ningún corrector las puedo tapar con una simple base que traigo no están tan marcadas, no traigo corrector ustedes, ustedes pueden ver solo traigo esta base que es algo ligera no es cobertura completa es cobertura media y me alcanzan a tapar las ojeras. No necesito un corrector. Entonces me ha sido bastante buena esta cremita. Así que yo se la recomiendo 100% chicas. 100, bueno, un millón por ciento para mí. Porque me ha ayudado bastante. Yo la aplico todas las noches antes de dormir. Y todas las mañanas. Después de que hago toda mi rutina de skincare. Uh, aplico mi cremita para el contorno de ojos. Y pues ya encima de eso. Aplico mi protector solar. Y me ha funcionado bastante bien. Es un poquito cara, chicas. Si les voy a decir. Es un poquito cara. Ahorita estoy probando otras versiones. Que es la de Mary Kay. Y la de... Um... No recuerdo el nombre, pero me llegó en la cajita Bochichar, que es de vitamina C. Entonces, esa supuestamente te ayuda a aclarar por la vitamina C. Entonces, estoy rezando porque este poquito cafecito que ustedes notaron antes de que comenzar el video, porque se me ve un poquito, no, no tan profundo, cualquier cosita de matiz café, pero yo no lo tenía. Entonces, yo estoy rezando porque esa crema me ayude a eso, a eliminar ese test tan ligeramente un de mi piel. Pero esta me ha protegido bastante, chicas. Así que yo se las mega recomiendo. La utilizaba, como les digo, día y noche. Día y noche. Sin faltar. Me podía faltar cualquier otra cosa menos mi crema de ojeras. Porque yo no quería que se me marcaran tanto las ojeras. Creo que eso es una parte del cuerpo que más difícil de quitar, chicas. Si tu ojera se pigmenta, es algo que en verdad puedas mitigar un poquito el color o taparlo con productos de belleza, pero ya no se quita completamente. Entonces, yo es lo que siempre es mi miedo, no quiero tener la ojera tan marcada. Y duermo, como les digo, ahorita un duermo bastante poco, máximo duermo 6 horas cuando me va bien. Hay veces que um, en pausas, um, máximo 5 o 4 horas igual todavía. Pero pues ya me ayuda bastante el producto este que estoy así colocando en mi, eh, mis ojos. Llevo ahorita ya una semana que no lo uso porque estoy usando, como les digo, el de Mary Kay. Y estoy usando el de... Um, ese de vitamina C. Uso la vitamina C por la mañana porque en la noche estoy utilizando un producto para ayudar a mi... Un ácido para ayudar a mis... Eh, Acné Entonces no contrasta con la vitamina C El producto que estoy utilizando No contrasta con la vitamina C Entonces por eso utilizo la cremita de vitamina C Para el contorno de ojos En la mañana Y en la noche estoy utilizando la de Mary Kay Me ha dado el mismo resultado Chicas, siento la piel igual De la misma manera, vean Y no he notado que resalte el ojero Ni nada, llevo ya más de una semana Haciendo eso, porque esta hace ya, ya Dos semanas que Caducó, entonces ya eso sí, siempre chequen, chicas. Aún me quedó ver un poco de producto, pero yo siempre checo, anoto, le pongo etiqueta de cuando la abrí y checo que no se pase seis meses. Dicen lo lo el día que cumple los seis meses, yo dejo de utilizar el producto porque lo termine o no. Porque eso también tiende muchas veces a darte alergias o hasta quemarte la piel. El que no estés al cuidado de las caducidades de tus productos. Eso es bien, bien importante, chicas. Para no dañar nuestra piel. Después de ese productito, otro producto que también me encanta, me fascina y me revuelve a encantar. Son estos parches. Vean, de la marca Grace Stell Y creo que se pronuncia así, no se le a hacer. Yo la pronuncio así. Si no, me corrigen por favor. Eh, me han encantado también. Yo lo que hago es que los pongo en el refrigerador, uh, como en la tardecita. Los pongo en el refri. Y en la noche, eh, después de colocar mi crema encima, coloco el parchecito. Me duermo con ellos. Y pues ya, hoy amanezco sin los parches. Pero, pero pues ahí estuvieron un buen rato. Eh, ya no, no tumanduras y este es otro producto también que me ha encantado bastante ya esta es mi segunda caja la primera me llegó un box de charm, me encantó y la volví a conseguir en ultra beauty si ¿Sí fue en ultra beauty no en sephora lo siento fue en sephora <ríe> y después de ahí el producto es este de Par del Dr. jar y esta crema me ha encantado chicas me ha ayudado bastante a lo rojito de mi piel cuando la coloco en la noche se siente tan delicioso, refresca tanto mi piel. Y aparte he notado cuando me maquillo que no se notan mucho las rojeces. Y no pongo ningún, eh, pra, ningún este corrector perdón, que me, me matifique las eh, imperfecciones del acné ni nada. Y he notado que bajó bastante la rojez y... Las hace que se difuminen bastante con el maquillaje. Entonces me ha encantado bastante este. Este también lo aplico. Lo aplico más cuando no utilizo maquillaje. Porque me ayuda bastante a eh, como hacer que todas esas rojeces de mis granitos no se noten. Entonces cuando no uso maquillaje lo utilizo abajo de mi protector solar. Y me ayuda bien. Se ve mi cara bastante limpia. No tan así tan... Rojiza por los granitos que tengo. Ayuda a mitigar bastante bien ese arrojecer. Porque es, vean. Es como un corrector verde. Ay, no se te de bien. Y cuando lo aplicas. Pues ayuda a que ese arrojees de tu piel. Se tape y te hidrata la piel. Entonces. Y tiene un olor riquísimo también. <ríe> Me ha encantado. Súper fresco. Me ha encantado también esta. También es del Dr. Yard. Y es de la, la, la línea de Zika Par, que es para cuidado de la piel. Esas dos me llegaron en la cajita de Influencer. Están ahí pendientes que próximamente les voy a hacer un videito de cómo adquirir productos con Influencer sin tener muchísimos seguidores y te llegan hasta la puerta de tu casa. Así que estén pendientes también de ese videito. Eh, ya no me salvo el tema. Este fue otro productito que me encantó del mes. Aún no lo termino, pero pues ya llevo un mes utilizándolo. Sí, como un mes y medio utilizándolo. Y me ha encantado bastante. Trae bastante producto. Este con tantito tienes. Y como les digo, solo lo utilizo la mayor parte cuando no uso maquillaje. Y este, pues trae bastante producto porque con un brochacito tienes para toda tu piel. Y es una consistencia bastante ligerita, bastante rica. Eh, el, siguiente producto, el siguiente producto es esta crema hidratante que te da luminosidad de la marca Elements. Me ha encantado también, chicas. Esta la traigo ahorita puesta en mi maquillaje. Y en verdad, vean, le da un toque bastante bello a la base. Hace que tu rostro luzca bastante como luminoso, pero no de ese luminoso. De foco. Sino con una luminosidad bastante natural. Que tu piel se vea como bastante cuidada. Bastante hidratada. Cosa que realmente no la tengo. Chicas ustedes saben. Eh, todas las que me han visto antes de maquillarme en los videos. Saben perfectamente cómo es mi piel natural. Que tiene bastante rojez. Bastantes granitos. Pero me ha gustado mucho el efecto que le da a mi piel. Con el maquillaje este productito. De la marca Elements. Es, les digo, es una crema hidratante, pero con un toque de luminosidad. Y me ha fascinado también, este se los mega recomiendo. Si tú eres de esas pieles que, como les digo, antes de eh, no te gusta cómo te queda el maquillaje, sientes como que le falta ese plus, ese toquecito, para que se vea tu piel así de rozagante y bella, este producto hace mucha magia. Y no porque seamos brujas, <risa> sino porque en realidad es buenísimo, chicas. Paso a mi siguiente producto que es esta body wash. Me mandaron otra también de influencer y junto con esta, pero la otra se la di a mi marido, la otra la estoy utilizando él porque es una de aceites, como con un olorcito más tenue, como a, como que les diré, que como un olor fresco nada más. Pues entonces se me hizo más apto como para él y para mi enano. Y este lo dejé para mí, que es un toque floral. Y en verdad, chicas, tiene mi piel bastante hidratada vean, utilizo mi crema pero siento como que desde que he empezado a utilizar este body wash mi piel se siente más suave al aplicar mi crema incluso salgo de la ducha sin aplicar la crema y me estoy secando y se siente suavicita como si trajera crema y me encantó, me encantó el acabado que le da a mi piel me encantó la hidratación que me ayuda a darle a mi piel y el olor el olor es algo que. Ay, me baño en la mañana y agarro bastante energía para. Siento que tengo energía para buen rato. Aunque me la acaben los gorditos. Pero bueno, me ayuda por un tiempo. Y se los mega recomiendo también este body wash de la marca Nivea. Súper, súper rico y delicioso. Y refrescante. Y te ayudará bastante. Si crees mamá y necesitas ese plus, ese empujoncito para empezar tu día, este te ayudará en tu baño. Paso al producto que les dije que estaba utilizando de la marca de Mary Kay, que es este. Yo lo tengo en tamaño mini, que es para como tamaño de viaje, porque quería probarlo. Entonces le dije a mi tía, tráigame ese tamaño chiquito porque quiero ver qué tal reacciona mi piel, cómo me siento con él y si me gusta, pues voy a encargar el tamaño grande. Cosa que ya hice, chicas, porque me mega encantó el resultado. es Este es un protector solar y una crema de día la encuentras en el catálogo de Mary Kay y es el que estaba utilizando ahorita, tiene protector solar de factor 30, ahí enfócate cámara, bien a ver si enfoca listo y este lo he utilizado ahorita ya hace un mes y ya, ya me lo acabé chicas este es el eh, el jaboncito o el para lavar la piel, el gelcito para lavar la piel, me gusta mucho porque trae como unas pequeñas micro esferitas que cuando me maquillo chicas, en verdad que me ayuda a limpiar mi piel bien a fondo sin esfoliarla es solo limpieza y me encantó me encantó, me encantó, me encantó de ahí paso a la crema de noche que es esta todo es, es el kit para piel normal, aunque yo no la tengo normal, pero me ha encantado porque eh, ha mitigado lo que es la parte de, vean ahorita ya tengo como tres horas maquillada, no ha resaltado para nada el, la grasiteza que me sale en mi zona T y hidrata bastante bien la zona de las imperfecciones, que es la zona más reseca que tengo, mi nariz, vean hay veces que se me reseca tanto que se me ve como cuarteado el maquillaje de esta zona y he notado que todos esos puntitos que yo notaba mal en mi piel, pues han menorado bastante. Más que nada, ese que les digo de la nariz, ¿ven? Bastante, aunque pusiera el primer, aunque pusiera el aceite de silicona para hacer que el poro tapara y se hidratara, de todas maneras se descarapelaba mucho esta parte de mi nariz. Y he notado que desde que empecé a utilizar estos productos, les dio como... Esa hidratación que necesita mi piel y ese control de grasa también. Entonces, no es ni para acné ni nada. Es solo cuidado de la piel para piel normal. Como les dije, yo ya no trato de utilizar eh, productos contra acné. Ahorita estoy utilizando ese ácido que les dije porque pues me lo mega recomendaron. Que buenísimo. Vi resultados en la persona que lo recomendó. Entonces, pues quiero como calarme. No es un producto para el acné, es un producto para cuidado de la piel también, pero favorece a las personas que tenemos acné, Entonces, empecé a calarlo y obvio que cuando vea resultados o no vea resultados, yo les voy a mostrar el producto y les voy a decir qué tal me pareció, qué marca es y todo ese show. Pero bueno, no <risa> me del tema. Ahorita he notado que este, eh, que no es para cuidado de la piel, es solo para piel normal, me ha encantado. Es todo este kit. Trae todo lo que necesitas para tu eh, rutina de skincare, que es lo que es el productito para lavar el rostro, el productito para el día, crema con protector solar y la crema de cuidado de la noche que te ayuda también con lo de las líneas de expresión y todo ese show. Este, eh, les digo, yo lo encargué en grande porque me, me encantó. Y lo voy a seguir utilizando, chicas. Se los recomiendo también. Igual de manera les recomiendo, como siempre, prueben la prueba, el producto pequeño. Si tú ves que tu piel le funciona, porque no todas somos iguales, chicas. Todas las pieles son diferentes, todos los metabolismos, todos los cuerpos son diferentes. Entonces, prueba el pequeño. Cuesta 25 dólares el kit pequeño. Y trae también esta crema para los ojos, que es de igual manera. Trae para... Cuidado de la ojera para natificar, minimizar la ojera para uh, prevenirla y para las líneas de expresión. Esta cremita de ojos es lo que trae. Así que es lo que yo te digo. Prueba el producto pequeño. Si ves que te da resultados a ti, encárgate el más grande que tenga la marca. <risa> yo ya lo hice. <risa> y me encargué porque vi, como les digo, que le dio esa hidratación a mi piel. Me ayudó con ese problema que tenía aquí. Les digo, me maquillaba y... Ah, si aplicara crema, serum, lo que aplicara, se descarapelaba bastante mi nariz. Y pues vean, me ayudó bastante. Otra cosa que noté es que empezó como a salir la, el barrito solo. Cuando yo tallaba con el gel para lavar el rostro, el barrito como que salía al hacer yo este movimiento para limpiar mi nariz y veía cómo salía el barrito así la grasita esa blanca fea que. Yu. Y noté eso y me encantó, chicas. Me encantó, dije, "No, hombre, de aquí soy y voy a seguirlo utilizando." Así que este también se los mega recomiendo, es de la marca Mary Kay, es el cuidado de skincare para piel normal. Y eso fue todo, chicas, por el día de hoy. Espero les hayan servido las recomendaciones, les hayan servido la reseña de los productos que les di. Como les digo, ustedes pueden ver mis videos anteriores y van a poder ver el antes y después de varios productos que yo les he estado pues diciendo cada que utilizo. Ustedes saben que no hago videos muy seguido de esto porque yo utilizo el producto todo el tiempo hasta que yo veo un resultado. Utilizo, uh, digamos, máximo tres meses. 4, eh, 5, le doy el último chancita hasta los seis meses. Si yo no veo un resultado en el producto, no lo vuelvo a utilizar y no se lo recomiendo. <risa> y igual manera les digo, eh, no me gustó por esto y esto. Es el, uh, el raro, sinceramente, es bien raro un producto que utilice y no me guste. Porque siempre un productito te ayuda en una u otra cosa. Como les digo, eh, todo está también en la forma. Que tú lo utilices porque no es solo el cuidado uh, tópico. O sea, no es solo untar el ácido hilarónico. Y y la Ay, necesito aprender a pronunciarlo. Sea, bueno, untar el acidito esto. No es solo eso. Que porque me hidrata, que porque esto, que me mantiene lo, la aumentación, que no sé qué tanto, que me da el agua, que necesita no en mi piel. Ok, sí, te da eso. Pero todo lo tópico solo te va a dar un porcentaje de, como yo les digo... Quizás si buscas en Google eso te va a decir que el 50%, pero yo a mi parecer te va a dar un 30% todo lo tópico. Si tú empiezas a cuidar tu cuerpo por dentro, a darle el colágeno, la biotín, la vitamina B, la vitamina C, toda esa vitamina que tu cuerpo, pues obvio, obvio chicas, aunque me duela reconocerlo, <risa> después de los 25 años el cuerpo no es el mismo, y más si ya eres mamá, y ya tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco hijos. Bueno, uno que tengas, tu cuerpo es totalmente diferente. Tu cuerpo produce eh, menos cantidad de todas esas uh, pues, sustancias que te ayudan a mantener tu piel, a mantener tu, tu cabello bello, tu piel radiante. Porque, pues obvio, como dice el dicho. Eh, todo por servir se desgasta, para que no se oiga tan feo, chicas. Todo por servir se desgasta. Ya fuimos mamás, procreamos vida, repartimos esos nutrientes que a lo mejor cuando teníamos 18, o 20 años radiante, los lucíamos radiantes, se los repartimos a esos pedacitos de corazón que están fuera de nosotros, que son nuestros hijos. Entonces, pues ya no es lo mismo. Nuestro cuerpo ya necesita una ayudadita extra. Entonces, pues, tanto, ok come bien, hace ejercicio pero también eh, nútrete porque si sí, la comida uh, trae bastantes nutrientes pero a veces no, no te aportan los suficientes que necesitas eh, por muy saludable que comas siempre debes de buscar con tu doctor ese plus de que necesita tu cuerpo bien sea ese, esa vitamina o ese no sé multivitamínico que te ayude a tú seguir sintiéndote bien y a tú seguir viéndote bien eh, para que todo eso tópico, que son las cremitas estas, el ácido fulano que me dijo la comadre o las cremitas de Medicaid que me recomendó la tía, no a mí, o la cremita humectante que me llegó en BoxyCharm, para que todos esos productos den un resultado visible, notorio, tienes que nutrir tu cuerpo. Por eso empieza a tomar vitaminas que te ayuden a darle ese plus, esa ayudadita. A tu cuerpo. Ahorita es, empecé a tomar un suplemento alimenticio. Que va en cualquier bebida que tú quieras tomar. Se la puedes colocar para que... Yo soy súper mala, chicas. Yo les voy a ser bien sincera. Yo soy súper mala para tomar remedios. Para tomar vitaminas. O sea, yo, yo, yo. Yo si le hallo sabor, mejor no me lo tomo. Entonces, eh, yo he estado buscando productos que no vaya a decir... ¡Ay! La tomo una o dos veces y ahí se quedó ya el pomo. Porque no me gustó. Entonces, no quiero tirar mi dinero a la basura, pero sí quiero darles ayuda a mi cuerpo. Como les digo, estas vitaminas yo las vi en pastilla dije, estas son preferibles para mí. Las había visto primero en gomita. Me gustaron por lo que por... decían que iban a aportar a mi cuerpo, pero no me gustan las gomitas. Pero no me gustan las gomitas. Entonces, pues cuando vi que había cápsulas dije, de aquí soy. Hay también polvo suplemento para cualquier batido o no sé, tu café, donde lo quieras colocar. Hay también para las personas que les gusta de esa manera. Como les digo, a mí me gustan las cápsulas. Súper bien para mí. Llevo tres años tomándolas. Y empecé a ver resultados. Vean, de tener mi cabello aquí hace dos años y medio. Vean en dónde va mi cabello. O sea, ¡woo! <ríe> ¡woo! <ríe> Es para festejar. Y pues de ahí les digo ahorita ya... Empecé a tomar ese suplemento que contiene bastantes cosas, como lo que es esto. si sí, tú vas a decir, pero eso es un tado, Andy. Sí, chicas, yo investigué. Yo pregunté a mi doctor si se puede tomar, pero hay ciertas cantidades. Entonces, yo busqué suplementos alimenticios. Cuando leí que ese suplemento alimenticio que vi eh, contenía esto, y a mí ya me habían dicho maravillas de esto, este producto, este, um, no sé cómo lo llames, <risa> esta sustancia. Entonces dije, si eso hace por fuera, ¿qué no va a hacer por dentro? Y cuando vi, pues contenía colágeno, contenía biotín, contenía vitamina B, vitamina B, bueno, B12, B10, B, no sé qué tanto, vitamina C. Entonces dije, yo sinceramente, al ver que contenía esto, dije, ese producto, Va a ser bueno. Chequé eh, con mi doctor que si sí si era algo pues para tomarse, porque pues obvio, no, no todo te va a tomar. Entonces dijo él, y hey, las cantidades que contiene son buenas, no se pasa, no se sobrepasa el límite, y pues vas a tomarlo eh, solo, como dice ahí, no vas a agarrarte tomando dos, tres copitas en cada bebida, no, es solo una copita de polvo en una bebida al día. Entonces le dije, ok, entonces lo puedo tomar, no me va a hacer daño, no me va a hacer mal, me voy a sentir bien, te va a ayudar. Okay. Entonces pues como me dieron luz verde, dije lo voy a encargar, llevo una semana tomándolo, chicas. No les he hecho la reseña ni se las voy a hacer todavía porque quiero terminarme un pomo, aunque sea, que como veo dura como 3, 4 meses para terminarse un pomito a como se tiene que tomar. Entonces quiero durar ese tiempo y ver qué... Noto en mi piel Ustedes saben que yo necesito Muchísima, muchísima ayuda en mi rostro Por mi problema de acné Mi problema, yo sé que es hormonal Pero hay muchos métodos Que sé que me van a, que me ayudan Porque ya los he encalado y me ayudan Se baja, me... Me ayudan a que desaparezca bastante, casi no 100%, pero sí casi un 90% desaparece mi acné. No salen esos pústulos tan grandes. Mi piel, en la parte que no hay acné, como esta zona, se ve luminosa, se ve bonita, sin ¿sí? o con maquillaje. Entonces, yo es donde noto, digo, ok, me está ayudando a bajar ese problema que tengo y me está ayudando a que la piel que no tiene el problema, pues, se vea mejor. Pues, cuando yo veo que ese producto hace eso, ahí sigo con ese producto, como con este que ya tengo tres años. Como con este que ya tengo también como dos años. Dos años, sí, dos años tengo con este. Este, igual manera, tengo dos años. Sí, creo que dos años. No les quiero no, mentir, pero más o menos entre dos años y medio por ¿vale? ahí. Y pues así, chicas. Como les digo, este producto tengo desde que nació el gordito. Que es lo que dice la caja, seis meses. Me ha encantado. Me ha ayudado bastante. Y yo les voy a venir aquí a darles el tip o darles la reseña de los productos que me han funcionado. Para que tú vayas y como te digo, usa la prueba. Si en la tienda que vas tienen pruebas, dime una prueba. No te dé pena, pide una prueba. Para eso, son, para eso están las pruebas, para que pruebes en tu piel y veas si no te va a hacer una alergia, si te va a funcionar. Entonces ya vas y compras el producto grande. Yo siempre ando así, chicas, buscando probitas. Si no la tiene, la tienda la prueba. Pues busco un producto pequeñito. O casi siempre, como les digo, mis suscripciones me han encantado. Porque tanto Etsy trae bastante producto. Botsy Char trae producto ya de tamaño normal. Como lo que fue. Esta me llegó en Botsy Char, siendo -les sinceras. Eh, ahora también Influencer manda productos bastante buenos y es la manera que yo tengo de probar esos productos sin yo eh, invertir tanto en mi bolsa eh, y Itzy y Botsicha, esas te las mega recomiendo pagas, pero no pagas una cantidad excesiva, eh, yo gasto en mis dos suscripciones 40 dólares al mes, se me hace bastante bien porque como les dije anteriormente todo mi maquillaje, a excepción de cualquier labiarcito o una cosita, dos o tres son que yo compré afuera, sin, la, sin que viniera en la cajita la mayoría de mi maquillaje, esta paleta que utilicé, viene en el de este de tar venía en Bozichar, bueno sin fin de cosas vienen en Chan que a mí me han encantado y pago bien poquito chicas, así que si quieres una manera fácil de probar productos y económica, utiliza las suscripciones como lo de BotchiCha, como lo de Sitsi. son suscripciones que traen producto de todo y ellos si lo traen al... Vas a hacer una encuesta donde vas a responder qué tipo de piel tienes, qué necesitas, qué color de cabello, qué color de piel, qué color de ojos. Entonces te van a dar productos que vayan de acuerdo a tu personalidad. Así que chicas, esos son los productos terminados que me han encantado y me han ayudado bastante a mi persona. Y a verme y sentirme mejor, mucho mejor, como les digo. Siempre lo principal es amarnos, aceptarnos y creernos nosotras mismas así como nos vemos en el espejo, así como me estoy viendo yo en la pantalla, así me quiero, así me amo, mis kilitos de más quizá, con mis pequeñas imperfecciones, pero bueno, si te quieres, te amas y te aceptas así como eres, así como te hicieron, como Dios te mandó y te sientes tú misma bien contigo misma, te sientes bella, te sientes radiante, eso vas a proyectar, chicas, así que... Siéntanse bien, ámense mucho, mucho, mucho ustedes mismas. Y para adelante, chicas. Para adelante, para adelante, para adelante. Y pues, chicas, como les digo, eso es lo primordial en todo: para vernos bien, sentirnos bien y proyectar esa belleza natural, esa belleza tan radiante que nos cargamos todos los días así que mil gracias chicas y pues llegamos al final de este videito del día de hoy que se trató de productitos reviews de productitos que yo he probado y me han encantado me han servido para ciertas cosas y pues algunos tuitsitos ahí que me salieron <risa> eh, Que me salieron compartirles Espero y les sirva, espero y les guste Y pues ya saben, si les sirven si les gusta No sean egoístas y compártanlo con la comadruki La tía, la hermana, la prima, la vecina Hasta la suegra, chicas, si lo necesita Compártanselo para que pues seamos cada día más En esta familia de glamurosas hermosas Y cada que estemos aquí en el chismorreo Pues estemos todas juntas aprendiendo eh, Chismorreando aprendiendo una cosita nueva, compartiendo, porque ustedes saben, aquí abajito en los comentarios, coméntenme chicas cualquier duda, cualquier tema que quieran que veamos, cualquier productito que quieren que chequemos, o que ustedes ya checaron, compartanos chicas con confianza, igual etiquetenme en, en mi Instagram, si quieren compartirnos alguna cosita que ustedes ya probaron y les gustó, es makeup Glamour y ahí, chicas, pueden etiquetarme. Igual en la página de Facebook pueden compartir etiquetándome. O mándenme ustedes lo que quieran compartirnos. Y yo con mucho gusto, chicas, lo comparto con las demás chicas. Así que espero y les sirvan todos esos tipsitos. Aquí abajo, ya saben, están nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, el grupo de ayuda. Donde ahí podemos charlar, chismurrear todas. Todas pueden compartir lo que ustedes quieran, chicas. Lo que ustedes sientan que va a ayudarnos a otras Háganlo, chicas, porque en verdad que cualquier cosita que compartamos con otra chica le ayuda. Y pues nosotros nos sentimos bien cuando nos dicen, ay, gracias, esto me ayudó, ay, gracias, esto me hizo sentirme mejor o me hizo verme mejor. Entonces se siente bonito cuando te dan ese agradecimiento por eso que diste de ti y que viste que les sirvió y las hizo sentir bien. Entonces. Yo por eso estoy aquí chicas Porque me encanta cuando me mandan el mensajito Y me dicen gracias por compartir tal producto Lo probé y me encantó Gracias por compartir tanto maquillaje Lo hice y me favoreció bastante mi piel Me gustó bastante Y eso chicas, eso me encanta Leer todos los mensajitos que me mandan estar allí siempre eh, Pues con ustedes chismorreando Y viendo que lo que hace uno aquí Les funciona a ustedes No solo a mí Y pues me encanta los chicas Como les dije me encanta estar aquí chismorreando, es mi forma de estresarme, es mi forma de decir paso de ser la mami de todo el día del 24-7 a, a ser yo, hacer ser Andy's Glamour entonces, no tan glamuros el día de hoy, ¿verdad? Pero, pero bueno hoy andamos un poco más brujitas por el cabello que no me estilicé, pero pues quería que ustedes vieran la realidad de lo que hay chicas, este es mi cabello natural y como les digo mejoró bastante con estos productitos, así que ya saben, les vuelvo a reiterar, si les gustó el video, si les gustan todo lo que compartimos en este canal, aquí en la parte de abajito compartan o si eres nueva por aquí, suscríbete en las letras rojas que dicen suscribirse y purcha la campanita para que cada que venga yo con mi mitote, pues estamos aquí todas juntas chismorreando. Comparte con la comadre, con la tía, con la hermana, con quien tú crees que le pueda servir estos videitos que compartimos aquí cada cada que se puede, y pues espero y les guste, y pues a todas las chicas que han estado aquí durante bastante tiempo, mil gracias, mil gracias de todo corazón por apoyarme, por estar aquí siempre pendiente de los videitos las chicas nuevas, espero y te guste te suscribas, y te quedes a chismorrear buen rato aquí con nosotros, Esto fue todo por el día de hoy, chicas, y si llegaste al final de este video, mil gracias de todo corazón por estar aquí, por compartir y por apoyarme, besos Bendiciones y nos vemos el próximo videito, mis chicas glamurosas.